¿Por qué debes quedarte en casa? Simple, porque cada 14 días alguien que estaba sano se da cuenta que tiene el virus. Y durante esos 14 días, cada objeto que tocó y cada persona con la que habló, posiblemente se infectó. Y esas personas que creían estar sanas, tocaron más objetos y hablaron con más personas. Y esas otras personas tocaron otros objetos y hablaron con otras personas. Y es así como se sigue esparciendo el virus COVID-19. Si ya entiendes el por qué debes quedarte en tu casa, comparte este video y si no, repítelo.